estadísticas y tenemos unas autoridades muy enfocadas a la solución de la problemática. Tenemos unas autoridades con una visión muy responsable del deber que le asiste, le está haciendo un constante llamado a la población y como siempre, históricamente la indisciplina de nosotros los franco siempre, siempre tenemos que meter la pata. Con las pasadas autoridades... De una manera puntual, al punto que salieron enfermo Garabó, salió enfermo Morisete, salió enferma este, de la misma enfermedad este, Joaquina. tales competentes que tenía salud pública y que por su investidura, pues se revestían de una gran importancia. Y el pueblo no hizo caso. Siguió. Y usted veía las aglomeraciones donde quiera. Estas autoridades... Hay que darle su apoyo, señores. No somos muchachos. Yo me quedé en casa hoy, porque mañana tengo que ir a la Provincial de Salud a presentar el permiso, los permisos que tengo de circulación por el canal para tener un aval del de Ministerio de Salud Pública, de la Provincial de Salud, para yo ir al canal a hacer mi programa a esta hora. Porque una, no estoy para violentar normas y dos, todos tenemos que poner una cuota de sacrificio para ver cómo salimos de esto. Debemos que de elevar nuestro nivel de conciencia. Aunque estoy cómodo en mi casa, me resulta más tranquilo hacer el espacio desde el canal. Me siento que estoy en un estudio de televisión diferente aquí, que tengo que hacer un mayor esfuerzo mental para entenderme que estoy en una transmisión. Saben que yo pertenezco a la era análoga. No me he clavado aquí en la digital, pero usted sabe que la mentalidad nuestra es análoga. Ahora bien, la población debe de ser consciente. Y tenemos que hacer un esfuerzo descomunal de aquí al día 22, 23. A ver al máximo cómo logramos bajar los contagios para ver si así no se aplican medidas más restrictivas para la época navideña. Pero eso es haciéndole caso a las autoridades competentes que históricamente, desde que inició la pandemia, han dicho distanciamiento social, mascarilla y han puesto restricciones a lugares que son focos de contaminación. Que si bien es cierto, son una columna medular para la economía del país, también es cierto que la economía se ve lacerada en la medida que aumentan los contagios y aumentan los enfermos. Entonces, esto es costo-beneficio. ¿Qué nos cuesta a nosotros pensar? ¿Qué nos cuesta estarnos tranquilos por un tiempo? ¿Qué nos cuesta? Ser obediente. Nosotros fuimos a ese risor el sábado, pero tuvimos el mismo cuidado que el que hemos tenido en nuestra casa, que el que tenemos cuando salimos a trabajar. Un distanciamiento social bien marcado, bien marcado, tanto en nuestro caso como nuestros hijos. nos bañamos en la playa, ni siquiera en la piscina, en la playa, lejos de todo el mundo. Porque se nos habla de distanciamiento social para frenar el contagio. Y seguimos igual. Hoy nuestros amigos de la página tienen un, un confrontamiento con salud pública, pues el director provincial de salud Luis Rosario hizo un llamado para que la página no transmitan porque por asuntos estratégicos le están alterando el diseño de trabajo, el plan estratégico que ellos han encabezado para poner medidas restrictivas a los lugares indisciplinados que se creen por encima del bien y del mal. Los live, que son las transmisiones que se hacen a través de Facebook, a través de Instagram, a través de las redes sociales, alerta las rutas que están siguiendo de manera estratégica las autoridades. Entonces, si esas páginas saben que su trabajo está dañando el trabajo sanitario, si esas páginas, analizan y están conscientes de que su modo operandi de una u otra manera está afectando los planes que tiene el Estado mediante salud pública para controlar el COVID, se impone la reflexión de nuestros amigos y relacionados que queremos muchísimo para que guarden una distancia prudente y hagan un convenio entre ellos mismos de transmitir una hora después, comenzar su transmisión, una hora después del hecho, o acantonarse en el cuartel de la policía, y ahí pues hacer el trabajo, que no debe ser, pero se les permite, de enfocar a quien quiera, que no debe ser, vuelvo y reitero, porque esto altera lo que es la privacidad. Yo trabajo en los medios y en días pasados estaba haciendo una grabación precisamente en El Dorado, en el viernes, que guardando la distancia social, mesas separadas unas de otras, totalmente, con todas las medidas sanitarias y estamos haciendo la grabación. Me acerco a una mesa ¿Pueden salir por televisión? Dijeron, claro que sí. Yo, yo pregunto. Porque es mi deber. Y segundo, ustedes están en su derecho si exhibirse o no en los medios. Se lo encontraron extraño. Porque la costumbre es que usted llegue a enfocar a todo el mundo y a tirar fotos para todo el mundo y subir a la red. Y la privacidad de los que están ahí. Usted debe ser respetuoso. Por mis programas, tanto por este como por el poder de la información, sale el que me da el consentimiento para salir. Si no, no se enfoca. No, señor. Porque yo considero que eso es un atentado a la privacidad del individuo, cosa que yo debo de respetar, que mi oficio no me da esa libertad. Por eso yo siempre apelo al código ético de manejo. En cada acción que usted ejecute. Por lo que yo le hago un llamado a la reflexión a nuestros amigos de la página para que por favor lleguen a un acuerdo con salud pública donde se les permita un radio de acción pero que le hagan caso a salud pública y que no se conviertan en una piedra en el zapato para que este gobierno a través de las autoridades de salud pública logre frenar la fatalidad que significa para nosotros esta pandemia. Es un llamado a la reflexión que les hago a nuestros amigos de la página para que piensen y ponderen sobre todo que primero debe estar la salud y que las autoridades fueron electas para tejer y diseñar las reglas de juego, las normas, las legitimamos mediante el voto, hasta lo que no votamos por los, por los actuales. Están legitimados por la mayoría. Entonces, es nuestro deber ciudadano respetar las normas que rigen la buena conducta de la sociedad. Macorizanos, aprendamos a ser disciplinados por Dios. Por lo menos esta vez vamos a practicarlo. En otro orden, tenemos que el cónsul dominicano en Panamá, pues fue arrestado por una acusación de violencia intrafamiliar. Hay una contradicción en el Ministerio Público, pues la magistrada Miriam Germán está opuesta totalmente a que estos casos se manejen de esta manera, al ser impuso una garantía económica y se mandó a su casa, cuando el hecho de la magistrada ha propuesto que en estos casos de violencia intrafamiliar, pues deben tomarse medidas coercitivas más fuertes, más drásticas. Y entendía que ella había llegado a un acuerdo con sus correligionarios, con sus súbitos, con sus iguales, con sus homólogos, pero con la diferencia jerárquica. No sé qué pasará ahí. Pero si a otros lo trancan, ¿por qué al cónsul dominicano en Panamá? No. Yo aspiro a que llegue un momento en la República Dominicana en que quienes ejercen el poder tengan medidas más restrictivas y más drásticas que el ciudadano común. Pues el Estado debe de preservar las garantías de cumplir la ley para hacerla cumplir. Es una humilde recomendación y una observación. Siguen el caso de los haitianos. Aquí hubo un muerto, un haitiano muerto en Valle. Este, Por asuntos, se dice que por asuntos pasionales no está claro el asunto. Y otro haitiano que está inmerso en un conflicto es precisamente en Bávaro, donde un haitiano en un asalto mató ...a un artista venezolano que estaba en el país. Este, hay que ponerle atención, porque están aumentando los casos... ...que están implicando los nacionales haitianos en hechos delictivos... ...de una u otra manera. Cosa que, un par de meses atrás, no se veía. No era de escándalos, pero se está observando... ...que en cada delito que se está cometiendo en la República Dominicana... Un alto por ciento está inmiscuido un ciudadano haitiano. Hay que avanzar.